Bueno, saludos, soy Israel Banguera. En esta hora les voy a mostrar la forma o la opción de cómo crear correos, eh, cómo crear un correo para un negocio determinado, para nuestro negocio en este caso. Entonces nos vamos a ir, abrimos el motor de búsqueda. Eh, como tengo mi correo abierto, entonces lo voy a hacer por incógnito. No importa eh, por pues no donde lo vayan a hacer, sino, la opción la, lo estoy haciendo aquí solo para no cerrar mi mi correo aunque es lo mismo, no, eso no, no tiene nada que ver abren el motor de búsqueda normal yo lo estoy abriendo por incógnito para no cerrar mi correo pero ustedes simplemente lo abren normal y les va a salir así entonces dan clic en iniciar sesión damos clic en iniciar sesión una vez les salga este, este, este pantallazo así como está aquí vamos a dar, a dar clic en crear cuenta en este caso les va a salir una lista desplegable de dos opciones para mí y para administrar mi negocio. Vamos, vamos a dar clic para administrar mi negocio. Aquí vamos a escribir un nombre y un apellido. Y él aquí nos va a unir estas dos opciones y nos va a crear eh, las opciones, la, nos va a poner aquí la opción que está disponible. No obstante si ustedes no les convence esta opción que nos pone por defecto aquí el motor de, de, de, de cuenta, pueden escoger una de estas. En mi caso no me gusta el 02, entonces voy a quitarlo, voy a dejar así. Eh, no creo que me la acepte porque igual ya tengo una cuenta así. Pero vamos a ver. Entonces ahora vamos a crear una contraseña. La contraseña procuren combinarla con mayúscula y minúscula para que no le presente ningún problema vamos a ver si me, deja, si me acepta el, el correo así como va a quedar ahí aunque ya tengo uno no creo que lo acepte porque si sí forma conflicto entonces vamos a dejarlo con vamos a quitarle la A vamos a darle siguiente Ahí si sí me lo acepto, aquí si quieren ponen eh, un número telefónico y un correo electrónico de recuperación por si se les olvida la contraseña en mi caso, voy a poner eh, mi número de teléfono y este correo electrónico eh, opcional para recuperarlo, en caso de que se me olvide fecha, la fecha de nacimiento ustedes pueden poner el, la que quieran, la que deseen, igual este es para negocio, Y so, yo simplemente le estoy haciendo una prueba con este. Una demostración porque igual yo ya tengo mi correo y no tengo necesario, no tengo necesidad de otro. Igual esto lo elimino. En el caso de, de, de, de, de género, eh, lo pueden poner personalizado. Ya que esto es un, un correo de, eh, de un negocio. Entonces no, de, no sería bueno ponerlo hombre entonces mejor ponerlo personalizado en este caso le vamos a dar clic ahora no para no confirmar para no recibir ningún código aquí bajamos esta opción y luego damos clic en acepto entonces aquí ya el correo está creado si quieren crean una cuenta de youtube eh, aquí está Gmail y también está la nube. Eh, está la nube de Drive en la nube. Les voy, eh, ustedes pueden tener eh, almacenamiento infinito. Por, por ahora tienen 15 gigas, pero ya para videos y archivos tienen almacenamiento infinito solo y fotos. Perdón, solo que tienen que venirse. Aquí está el correo. Ya así les va a salir. Y en caso de que necesiten almacenamiento infinito para ustedes subir fotos y videos de su negocio, se vienen aquí, dan clic aquí en fotos y se vienen a la opción de vale, continuar aquí, que como el correo está recién creado, nos piden configuración. Vamos, nos venimos aquí a configuración, vamos a crear eh, almacenamiento infinito nos venimos aquí, damos clic aquí luego clic en configuración y luego aquí en alta calidad almacenamiento gratuito ilimitado o sea que ya tienen almacenamiento infinito vamos a darle clic aquí sincronizar Ahí me si no quiere qué pasa. Se me ha pegado. Bueno, aquí lo palomean aquí. No voy a decir esto porque se me está pegando porque no tengo la nube descargada. Entonces, de esta forma, tienen el correo listo para eh, negocios. Ya saben que pueden subir fotos y videos de forma ilimitada. Ya en caso de archivo o cosas semejantes, si les toca, eh, una vez que acaben las 15 días que les regalen, les toca, comprar más, les toca comprar más. Entonces, ya de esta forma, tienen la cuenta creada y la, solo falta que la configuren a como ustedes quieran y listo no hay ningún problema bueno eso ha sido todo por hoy espero que lo disfruten que la pasen bien si algo me comentan y yo les estaré respondiendo chao